¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos una vez más a Pokémon Chaos 2 Hardlock Y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy es día de capturas Hoy vamos a recorrernos la zona safari tranquilamente Y vamos a progresar hacia el gimnasio de Sabrina pero antes de esto, chicos, mucho antes me pongo serio porque si no habéis visto el capítulo anterior, que fue espectacular, tenéis que ir a verlo. De verdad, uno de los mejores capítulos de la serie por el combate contra Koga. Es ineludible que lo veáis, o sea, si no lo has visto, para el vídeo aquí... Ve a verlo y vuelves después de haber flipado con ese combatazo. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Me pongo los cascos, hermanos, y vamos a ello. Fijaos cómo me dejó el equipo Koga. alguno ya lo sabréis, supongo que si me habéis hecho caso, ya lo sabéis. Fue increíble la suerte. Y, y yo qué sé, yo flipé. Light es el, el dios, eh, no sé, hay alguien ahí arriba, Arceus, Quiogre o quien coño sea que quiere que este Pokémon viva. Así que te quiero. Y poquito más, vamos a cambiar al equipo, vamos a recuperar a nuestros Pokémon de toda la vida a Nuestro starter, que va a ser clave en el siguiente gimnasio de tipo siniestro Vamos a meter a... a lo, lo diré, lo diré, a Susanaro, a nuestro Gengar con Galeo, Que es espectacular, obviamente, y, y ya está, y preparar el equipo Aquí viene Fimo, compañero, vuelves, obviamente Por cierto, he curado, he curado, porque estaba Megablaze envenenado Ahora lo miramos, <ríe> no me fío un pelo ni de mí mismo Quitamos ahora sí a los tipo fantasma porque si es de gimnasio tipo siniestro obviamente no tiene nada que hacer Volvemos a colocar a los fantasmitas en el PC Y voy a quitar también al señor G porque el señor G, lo siento mucho hermano, has tenido un papel lamentable en el gimnasio Y qué quieres que te diga, no valen ni pa, ni pa pipas Así que cambiamos a este y voy a meter otra vez al livi El ibi quiero que evolucione, quiero que se convierta en un Pokémon fuerte y que sirva para el gimnasio, no sé, es que tampoco sé cuál es su evolución, así que ahí lo tenemos Vamos a curar rapidísimamente y capturamos hoy en la zona Safari Os recuerdo que en la zona Safari puede salir el, lo diré, el Garchomp con Luxray y el Gardevoir con Ralts Que eso puede ser con Ralts, con Ralts, no, con Budeu, con Roserite, por ejemplo Así que chicos, vamos a ello que quiero conseguir uno de esos dos Por favor, lo pido sí, hay, Creo que hay más Pokémon que podemos capturar ahí Pero esos creo que aparecen bastante A ver por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está Emanuel! ¡No! ¡No! ¡Emanuel! ¡Emanuel! ¿Por qué moriste, hermano? ¡Slowtad! ¡Oh, my God! Entramos en la zona Safari ¡Vamos allá! ¡Hola! ¡Se puede! Esta es la zona Safari Por solo 500 Pokéyenes podrás atrapar A todos los Pokémon que quieras Mentira Mentira, porque solo voy a poder atrapar uno Así que no me mientas, hermano Pago los 500, pero solo me puedo quedar con el primero Uff, por favor Que sea Shinx, por favor Por favor, o oh, Ralts, pero No quiero ninguna mierda A ver, ¿qué es esto? Pistas para entrenador Pulsa Start para ver el tiempo ¿What? Ah, lo de los pasos Es verdad, es verdad, que aquí Si te pasabas de 600 pasos Te largan y te peinas Chicos, 3, 2, 1 Primer Pokémon de la zona Safari Es un pedazo de... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vale, cuidado Ahora no se tiene que escapar Ahora no se tiene que escapar Give links, por favor, lo pido Eh. Bite, en teoría se le tiro esto Se pone a comer y no se escapa ¿No? Era algo así, ahí está Vale, vale, vale, está comiendo Está comiendo, y ahora yo le tiro la Safari Ball Y se tiene que capturar Por favor, vamos uno, no, cuidado, no te escapes No te escapes, vale, está comiendo Está comiendo, está comiendo Otra Pokéball, va, va Glyblinks, por favor, eres clave Uno, dos Tres, ¡sí! ¡Sí! Dios, ni en mis mejores sueños De este juego conseguíamos Esta fusión, ¡grande! ¡Grande, ¡Gliblinks Glyblinks Ghibl Chicos, hemos conseguido el Pokémon, el Pokémon Con la aleta. con la atleta, había leído Con la letra de su cabeza asusta a otros Pokémon Su cola siempre apunta donde huya mucha... ¿Dónde huya? No, no, no he entendido Vale, ¿le pones mote? Claro que sí que le ponemos mote hermanos O sea, esto está más que hecho Un segundo que preparo esto Y mucha suerte chicos Random Name Picker Y a ver quién se lleva el motazo de este Giblings Que va a ser clave... Theodor Badea, enhorabuena Theodor, te llevas el MoreZero de Giblinks. Pues nada, aquí lo tenéis chicos. Sin más dilación, otro posible dios de la serie. Uh -huh. Qué grande Theodor, qué maldito grande. Una vez hecho esto, vamos a ir a, a por la M o Surf, pero pff, ni puta idea de dónde era, ¿eh? Recuerdo que era un laberinto Pero pff, no sé dónde A ver qué más hay por aquí oh, Un blizzle con esquido Ah, qué buena, qué buena Me mola, me mola, pero no puedo capturarte, lo siento compitreno Un placer, hasta luego Seguimos, era por aquí, pff, no sé ¿eh? O sea, vamos a investigar, pero un poco a lo loco oh, Un objeto que es Max poción, sí ¡Grande! Gracias al cielo No teníamos pociones No teníamos pociones, nos habíamos gastado Todas en el último combate Menos mal, menos mal, ¿esto qué es? ¡Hola! ¡Restaurar todo! ¡Pero esto qué es! ¡La safari De las pociones, chicos! El safari de las pociones, ¿esto qué es? ¡Hola! ¡Reposo! ¿Reposo? ¡Reposo! Aquí no es, eso seguro A ver, ¡oh mira! ¡Fandúo! Esto ya lo teníamos, así que este no habría contado como primer Pokémon de, de ruta Así que guay Sí, ¿cuánto tenemos? 400 Oh, oh ¿Era por aquí? Dime que sí, que era por aquí Vale Vale, zona Safari Ok Recuerdo que era como para abajo Pero no sé si para abajo aquí O para abajo en otro lado A ver No, aquí no era Aquí no era ¿Por aquí? Puede ser, ¿eh? ¿Puede ser esto? A ver Pistas para entrenador Exploración de la zona Busca Busca Búsqueda de la casa secreta Es aquí, chicos Es por aquí es por aquí. Ah, pues no. Ah, pues no. F. Max Revivir. F. ¿Dónde está la casa, chicos? ¿Dónde está? Oh, es esta. Dime que es esta, por favor. Dime que estoy yendo bien. Dime que estoy yendo bien. Ah. ¿Esto qué es? Max Poción. Dios. Estamos pillando de todo. Estamos pillando de todo para el resto del juego que queda. Dime que era esto. ¿Era esto? Reposo. No. F. No era esta. No era esta. Hola. No. Madre mía, vale, salimos. Salimos de aquí. Chicos, F porque quedan 200 pasos y no hemos encontrado la casa. Debe ser por la de la izquierda, ¿verdad? Va a ser por ahí. F, F into the chute. F into the chute. Seguimos, nada, un Pokémon, un Croagnea. No, lo siento, pero a ti no te quiero. Aquí tenemos otro objeto que es. Hola. MT47, ala de acero ya la teníamos, ala de acero, pero gracias. Y aquí otro objeto que no me dejan coger. ¡Mira! ¡Rosirlia, chavales! Aquí salió. Claro que sí. Escapamos de él. Ya no podemos capturarlo. Y esto es... ¿Algo? Proteína. Me, me. Era por aquí, ¿verdad? Era por aquí. ¿Cuántos pasos quedan? 72. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que me da tiempo! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Que lo tenemos! ¿Lo tenemos? ¡40 pasos! ¡40 pasos! ¡Un objeto! Este... ¡Dientes de oro! ¡Oh! ¡Era aquí! ¡Era aquí! ¡Llego, llego, llego, llego, llego, llego! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Sí! ¡Me dio tiempo! ¡Uf! ¡Cuántos pasos me quedaban! ¡Ah, por fin! Eres la primera persona que llega a la casa secreta. He organizado un concurso con motivo de nuestra inauguración. Y estaba empezando a preocuparme que nadie ganara nuestro premio. ¡Has ganado! Y nos da la MO03 Surf, chicos. Con los dientes de oro podemos ir al tío de Ciudad Fuxia a que nos dé fuerza. Y con esto conseguimos surf. Esta meo puede ser utilizada una y otra vez. Tienes muchísima suerte, te llevas un fabuloso premio. ¿Cuántos pasos me quedaban? ¡Dos pasos! Increíble. Increíble la suerte. Dos pasos y se acabó el tiempo. Increíble. Esto se merece un likeazo Increíble. ¿Te ha ido bien? Vuelve cuando quieras. Pues ya estaría. Hemos conseguido a Giblinks. Hemos conseguido eh, la M.O. Surf, ahora con los dientes podemos ir a por el... a por el... los dientes de... bueno, perdón, a por, los a por la fuerza. Nos ha salido a pedir de boca, chicos. ¡Hola, señor guarda! ¡Hola, compañero! Me da usted los dientes, esto es, le damos los dientes... Y me da la MO fuerza, ¿no? Gracias, Maja, menos mal No sabía quién no había quien me entendía, Vamos, no me entendía ni yo Me daba vergüenza hasta ir a trabajar Te daré algo por las molestias Y ahí está, MO04 Fuerza, me gustaría saber qué hay aquí Puedo mover esto, pero claro Necesito enseñarle fuerza a alguien Y eso no me hace mucha gracia Sí que voy a coger surf, yo creo, a ver Caja de metes La abrimos ¿Quién puede aprender surf? Vamos a mirar Solamente Fimo lo malo de Fimo es que tiene ya Martillazo con 90 de potencia Ah, pues sí, sí, claro Yo creo que sí que lo quitamos, ¿no? Surf por martillazo, pega más fuerte Tiene alto ratio de crítico el martillazo y tal Pero no me la quiero jugar mucho realmente Así que quitamos martillazo y metemos El surf, perfecto ¿Y la fuerza? Vamos a ver Chris, oh, para Chris Claro, claro, claro que sí Chris es tipo normal Obviamente le enseñamos fuerza, ¿cuánto tiene de fuerza? 80, vale, Lamentable. Pues puedo quitar... Hipercolmillo. Puede retroceder con hipercolmillo. Y con golpe cabeza. Hmm... Retribución. ¿Cuánto puede llegar a pegar? Porque no lo sé. Voy a quitar... Vamos a ver. Voy a quitar golpe cabeza, yo creo, ¿vale? Teniendo ya hipercolmillo. Quitamos golpe cabeza. Y ahí que lo llevas. Perfecto. Pues ahora podemos mover esto, ¿no? En teoría. ¿No puedo? ¿Tengo que usarlo así? A ver. Eh... Chris. Usa fuerza. Ahora, ah, vale, vale, que hay que usarlo ¿En serio? Esto es nuevo para mí, eh Hola, caramelo Madre mía, si tengo 200 millones Hermano, tengo 200 millones Vale Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente Me habéis dicho que vaya por el Busca Objetos Que está en... Al lado del, del, del Snorlax Y ahí podríamos conseguir también los restos Así que vamos a hacer eso, lo primero o, lo, o capturamos aquí al lado Podemos capturar en la ruta de aquí a la izquierda, eh Porque aquí os recuerdo que tenemos una ruta sin capturar aquí a la izquierda, si no me equivoco. Esta, ruta 18. Algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Primer Pokémon de la ruta. ¿What? ¿Qué es eso? <risa> ¡Me encanta! ¡Winthor! Eh, es eh, Bronzor con Wingull. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Es súper raro No sé cómo puede volar porque es de, como en plan Súper de acero ahí Pero mola un montón ¡Ostras! Voy a ponerle... Eh, voy a tirarle una Pokémon Directamente. Tenemos súper bolas Para aburrir. ¡Que compré, hombre! ¡Compré un montón! ¡Winthor, captúrate! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Uno! ¡No! No se captura Relajémonos. ¿Será tipo volador? ¿Será tipo agua? ¿Será tipo acero? ¿Será tipo psíquico? No lo sabemos De momento... Ni idea Super bola! ¡Va! ¡Winthor, hermano! No te quiero tener que quitar vida. Así que captúrate. Uno, dos, tres. Atrapado. Windsor, claro que sí. A ver qué tipo es. Estoy deseando mirarlo, eh. Ahí está. Planea por donde le lleven las corrientes de viento. Está hecho de un metal muy resistente. O sea que será volador, ¿no? Entiendo. En vez de agua. Ya está bien con los de tipo agua, eh. Ya está bien. ¿Quieres ponerle un mote? Obviamente... Pasamos al Random Name Picker y chicos, mucha suerte, un Winthor, qué Pokémon más raro Hay que lo lleváis, no, otra vez no <ríe> Primera vez que se repite un mote, porque lo tengo en la lista Y claro, se repite, pero mmm, puede salir otro, por favor Qué casualidad, alguien que se lleve el mote diferente Leons, nada gamer, Frezi enhorabuena, te llevas el mote 7 de este Winthor Le pongo Frezi que es lo que me pidió Así que Windsor se llama Frezy Lo siento mucho por Jeray que vino aquí insistiendo en que quería un mote ¿Es Freddy con Y? Sí es con Y Ahí estamos Pero, pero, a lo mejor podemos hacer alguna otra captura No os preocupéis porque todavía queda toda la ruta de mar Y la cueva de hielo de la zona de abajo antes de ir a por Blaine Así que no os preocupéis por los motes que tendréis mote Nos vamos ahora sí a por ese Restos que nos va a venir muy bien de cara al gimnasio ¿Con quién tenemos vuelo? Ya no tenemos vuelo con ninguno ¿O sí con Susanaro? Ah, no, no, que se lo quité Se lo quité con el quita movimientos De hecho, ahora mismo tendrá tres movimientos, imagino, ¿no? ¡Ah, no! Corpulencia, es verdad, chicos, que lo he leveleado No me acordaba ya Lo he leveleado, ¿os acordáis que cuando Fuimos a por Koga Estaban los Pokémon como a nivel 37 O 36, por ahí andaba Le subí al 40, le quité vuelo Y aprendió corpulencia, ¿vale? No es muy bueno corpulencia Pero ahí está, ahí está no tenemos vuelo con ninguno, así que voy a coger algún Pokémon para volar. Le metemos otra vez en el equipo. Quitamos a... voy a quitar a Moya. Es que tampoco sé qué equipo voy a usar exactamente para el gimnasio final, así que ahí se queda. Y vamos a mirar a Frezi. Frezi, hermano, ¿qué tipo eres? Acero volador. Poco, poco se habla de esta combinación, ¿eh? Poco se habla de este Pokémon porque el acero y el volador son tipos que se contrarrestan muy bien. Sobre todo por el tipo lucha. Que, le, que no, lo contrarrestamos con el volador. Así que está muy bien. Está muy, pero que muy bien. Y el tipo tierra. Qué guapo. Me mola. Me mola. Y obviamente aquí tenemos a nuestro Giblings. Con su tipo eh, eléctrico dragón. Qué guapo, chicos. Qué guapo. Veremos cuál es el equipo para el gimnasio siguiente. Lo tendremos en cuenta. Pero de momento no los voy a coger. Porque ya los levelearemos en, en cámara. ¿Vale? Espérate, espérate. ¿Puedo hacer surf? ¿Puedo hacer surf? ¡Oh! ¡Puedo hacer surf ya! Vale, vale, vale, entonces puedo coger esto de aquí ¿Esto qué es? MT48, intercambio Pff, ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¿Qué es esto? ¡Oh, ¡Es un tentacruel! ¡Ostras! Esto lo han cambiado ¡Qué bueno! ¡Me gusta! ¡Me mola mazo! Aquí chicos, aquí a la izquierda En teoría, en esta ruta Este está el científico Que nos da el objetos. O eso me habéis dicho, hola Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy ayudante. Si tienes 30 tipos, podría darte el busca objetos. Tengo ya 30 tipos, creo que sí. ¡Oh, sí! Tenemos 40. Así que me da el busca objetos. Y con esto, chicos, que no tengo ni idea de cómo se usa, pero vamos a intentar averiguarlo. En teoría es por aquí donde estaba el Snorlax, ¿no? ¿Me habéis dicho? ¿Aquí? ¿No? ¿Y aquí? No. ¿Dónde está el, el resto, chicos? No hay respuesta, dice. No sé si tengo que estar aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, vale, vale, vale, vale, vale! Está justo en el sitio. ¡Restos! ¡Vale! Tenía que ponerme justo en el sitio donde estaba el Snorlax Claro, es que yo no sabía cómo funcionaba el busca objetos. Madre, pues si tengo que hacer eso en todo el mapeado, me pega un tiro. Muy bien, chicos, hemos conseguido los restos que nos sirven para ponérselos a algún poke y usarlos en. Espérate, dar, dar, ahí está. ¿A quién le vienen mejor los restos? Pues no lo sé. Pero alguien que sea muy bulky, o Light o Fimo, uno de los dos... Bueno, Light ya tiene las gafas, así que se lo vamos a poner a Fimo, ¿vale? Yo creo que Fimo es el que mejor puede llevar los restos, con diferencia. Y chicos, una vez hecho esto, creo que ya lo único que nos queda es ir hacia el gimnasio y prepararnos para, para el gym. Preparar el equipo, básicamente. No sé cuánto llevo grabado, así que según lo que llevemos, pues ajustamos, ¿vale? ¿Qué equipo creéis, chicos, que sería el mejor para vencer a, a Sabrina Porque yo no las tengo todas conmigo, eh No las tengo todas conmigo, vamos a entrar al PC Y decidimos Lo que sí que me gustaría es meter A A Tiro Tirogruf, vale, Tiro Tirogruf es tipo Lucha, ¿no? Si no recuerdo mal, vale, Tiro Tirogruf Yo creo que va a entrar casi seguro al equipo Quito a Libby, que Madre mía, vaya transportista estoy hecho, eh Me cojo Pokémon Paná, o sea, es que es absurdo Steve también tiene que entrar, tipo Bicho Steve tiene que entrar casi 100%. Genjaro, otra vez, Susana no se queda fuera, tipo fantasma, no nos viene nada bien. Y supongo que. Pff, ya no tengo. Bueno, tenemos a Sofá. Tenemos a Sofá, chicos, que es tipo lucha también. Le podemos meter, quitamos a, a Rambo, obviamente. Este es tipo psíquico, este es tipo siniestro normal, agua planta. Acero volador, dragón eléctrico. No hay ninguno que tenga ninguna cosa buena para meterlos, pero bueno. Veremos, a ver, de estos tres no sé a quién me quedaré. Si levelearemos mañana a lo mejor a al Shinx. A lo mejor leveleamos al Frezzy. <ríe> ya veremos, ya veremos. De momento, este es el equipo, chicos. Espero que nos sirva para el gimnasio. Así que nada más, compitruenos. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Podéis dejar un super like de compitrueno Apretar ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo capítulo contra Sabrina de Pokémon Chaos 2 Harlock Chao, chao.